Hola amigas y amigos del rincón gráfico.com y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para el día de hoy les voy a explicar cómo exportar elementos por separado de una ilustración en Adobe Illustrator. Para hacerlo simplemente lo hacemos utilizando este panel de exportación de recursos. Si no lo encuentran, se van en el menú Ventana y le dicen exportación de recursos. Para exportar,. Elementos por separado o recursos por separado de una ilustración en Adobe Illustrator. Simplemente lo que deben hacer ustedes es seleccionar el objeto o el recurso que viene siendo exactamente lo mismo. Lo seleccionan y le dan clic a este botón que dice generar un recurso único a partir de la selección. Y no lo coloca en la cola de exportación del panel de exportación de recursos. Si queremos añadir varios objetos, simplemente con Shift seleccionamos los objetos que queremos colocar en la cola de exportación y le damos clic en este icono que dice generar varios recursos a partir de la selección. Si yo quiero eliminar un recurso de la cola simplemente lo selecciono y le doy clic al icono de la caneca e inmediatamente me lo quita luego de haber añadido recursos o elementos a la cola de exportación los puedo seleccionar todos con la tecla shift y desde acá en donde dice configuración de exportación, puedo elegir la escala, es decir, el tamaño, a 1x, es decir, a su escala actual, o a 4x su escala actual. O puedo elegir estas escalas de acá, puedo proporcionarle una anchura, una altura, o si queremos hacerlo para impresión, puedo colocarle desde acá la resolución que yo quiera. No hay problema por eso. En ese caso le voy a decir que me lo haga 4x e inmediatamente me pone un, suf un sufijo. Lo podemos, podemos exportar estos recursos, sea en PNG con el fondo transparente, es decir, de 24 bits, o en PNG de 8 bits, o JPGs en calidad de 180, 50 o 20 en formatos vectoriales escalables SVG o en PDF en este caso lo voy a hacer en PNG A4X y para exportar simplemente le damos clic acá en exportar en la parte de abajo del panel de exportación de recursos selecciono la carpeta, en este caso selecciono el escritorio y le digo seleccionar carpeta inmediatamente y automáticamente lo hace y me sale este aviso de que lo he hecho con éxito. Para verificar que me haya quedado me voy al escritorio. En el escritorio me aparece esta carpeta que dice 4X. La abro y acá están los elementos que he exportado.